acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado, porque no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre, y no me veréis. Y de una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.